Eh, Mari Mari, soy María Pichiñán, este, autoridad del los Neguen Mapu pero aquí estamos todas representando eh, a una institución que le llamamos Neguen Somo eh, en la cual nos nucleamos todas las mujeres eh, de, nuestro, de nuestra comunidad para fortalecernos eh, en todos los derechos que como mujeres eh, tenemos y por supuesto hoy nos encontramos en este espacio como todos los 8 de marzo de todos los años para reivindicar la lucha del mundo entero que hacemos las mujeres en reivindicar nuestros derechos fundamentales que tenemos eh, recordar lo que pasó este, eh, hace muchísimos años eh, con 129 mujeres que dieron la vida para que los derechos de las mujeres puedan ser reconocidos y nosotras las mujeres mapuches queremos revalorizar ese, ese esfuerzo, la muerte que tuvieron que padecer esas compañeras para que hoy nosotras podamos seguir la lucha. O sea, ellas nos dejaron un gran camino, perdieron la vida por los derechos de las mujeres y nosotros no podemos hacer otra cosa que... Eh, ...seguir eh, fortaleciendo ese espacio... ...de no olvidar nunca la memoria de cada una de ellas... Eh, ...para buscar una mejor calidad de vida... ...que las mujeres tengamos respetada nuestra dignidad... Eh, ...que todas las mujeres... ...tengamos el derecho a vivir libres... ...de caminar libres... ...de pensar libremente y por supuesto las mujeres mapuches que, que además representamos a, al pueblo originario mapuche de la provincia de Neuquén no podríamos hacer otra cosa que estar aquí paradas por nuestras ancestras que lucharon y dieron su vida por dejarnos un mundo mejor este, y por eso estamos aquí eh, las mujeres que están aquí las que faltan todavía llegar que somos muchas y bueno, esperando que este día no sea solamente este día en el que se recuerde los derechos de las mujeres del mundo entero, sino que sea eh, reconocido y revalorizado Permiso. todos los días del año y de esa manera poder este, seguir eh, haciendo posible un mundo mejor para todos y todas.